Con... Buenas, familia. Eh, aquí desde Sobines deciros que este sábado 29 de septiembre se celebra el 20 aniversario del TEP, la que, que nos da apoyo y voz. Y os animamos a todos a que vengáis a participar: que vendrán muchos grupos, muchos invitados, muchos MCs, gente a hacer break, a cantar, a disfrutar.